Se le hace algo eh, exótico que estemos aquí, de verdad, en Juan Valdez, celebrando el trabajo conjunto, el trabajo articulado eh, que estamos haciendo, Mónica, por eso. Y estamos aquí en lo que hemos venido hablando. Esta mañana, Esteban, estamos con los notarios también. Eh, nos reunimos con varios resultados, Vamos a seguir trabajando dentro de la estructura y de la construcción y de la cultura de romper los esquemas desde el año 2009 hacia atrás y desde el año 2009 hacia adelante Es un trabajo que hay que hacer Es un trabajo que no, no es que sea difícil, es un trabajo de concientización, vamos a romper eh, los esquemas tradicionales, hemos hablado con el notario, le hemos explicado, a cualquiera nos ha costado entenderlo, eh, así estemos de este lado, nos cuesta entenderlo en ciertos momentos, pero cuando uno se comienza a meter y a meter y a meter en el tema, uno, uno lo entiende y uno dice no fue que no se hizo antes porque llevamos tantos años para hacer lo que estamos haciendo ahora pero como dice el dicho recordar el fin pero vivir en el pasado es morir nosotros vamos para adelante nosotros no tenemos el peor el retrovisor sino para aprender de las de, de lo del pasado para comprender sí, sí, sí. nuestro sistema el y estamos construyendo a, lo, a todos nuestros invitados de verdad altamente agradecidos con nosotros se encuentran delegaciones que ha invitado a través de la red de universidades de Colombia Esteban se me parió antes Esteban Tatiana no está primero que Tatiana se quedó allá sí pero es una red que vamos a hacer y relanzamiento el sábado en el último taller de Construyendo País con el presidente Azuque y la Juntaña, con el vicepresidente Marta Lucía. Esta tarde en el consejo de ministros ya haré saber al presidente de esta reunión y se enterará él también por, por lo que está pasando aquí en el día de hoy. Y estamos construyendo, construyendo el país, construyendo lo que debemos saber que unidos y muchísimas gracias también a por todo el apoyo que tú nos has dado. Usted también es una persona que, que nos da toda la fuerza y la en energía. España, Estados Unidos, Argentina, que nos acompaña acá que nos ha acompañado, atendiendo obviamente a la invitación del Ministerio de Justicia. Que no ha, que, que, que, buena, que... buena casualidad programada, podríamos decir. Vamos a presentar el proyecto, ya en segundo debate. ¿Estamos listos, Juan Pablo? Para presentarlo. Para adornar ya todo este proceso. Hemos acordado también, inclusive, con diferentes sectores. Que lo que quieran introducir... Lo podemos hacer para el próximo año, en un tercer debate, que si hay tiempo para presentarlo en este momento, pues se hará, pero que vamos a seguir este, este proceso. El gobierno nacional está eh, metido de cabeza en este tema. El señor procurador muy amablemente hace mi papá, lo hace Sergio también suya. Eh, hace cerca de dos o tres semanas. Estudiando de la popularidad, y es decir, tenemos unos aliados conscientes de lo que se debe hacer. Y vamos para adelante. Así pues queda a todos ustedes en este pequeño acto, corto acto, eh, agradecerles a todos ustedes, no sé si alguien más eh, quiera, hacer una, quiera participar, eh, muy corto, papá, eh, si querés, le damos la palabra a nuestros invitados internacionales y le en esa lista. ¿Quiere decir algo? Sí, una presentación por la. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María José Cazorla, soy profesora de la Universidad de la Universidad de y doctora de la Universidad de Materia de Miria. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy José María José Cazorla, soy notario de soy de Eric Rosenthal. all. I am the director of Disability Rights International. Uh, we work all around the world to protect the rights and community integration of people disabilities. And wherever we have gone, change only happens with people means like this. tu es la tierra que haría soy técnico preparador de la un delicioso cappuccino de un grande coca son para ¿sí? usted de este bueno, país ¿y si no queda delicioso el cappuccino ¿es culpa suya o de su mamá? no ninguno! <risa> ¡Ni es un delicioso café o café es el café es Colombia la café es Colombia Coffee que se llama Oculto. Bueno, pero para que pueda un univision sobrevivir la y mucho. Está pre Pero entonces, si el café queda bien por culpa suya, el que tiene que llegar temprano es usted y el que tiene que cumplir con el reglamento de trabajo es usted. Porque es su mamá mala que firmó el contrato. Por una figura extraña en Colombia que se llama Interdicción. Y por eso hoy estamos tomando café hoy acá y no en otra parte, porque queremos ahí volver a ir un año y tomar otro café y si le llega frío le llega tarde que va a ser al empleada y no a la mamá del empleado pero para que sea empleado necesitamos que firme un contrato y para que firme el contrato necesitamos que no haya intersección en Colombia ahora, lo importante de esto es que no es un capricho yo suyo, ni mío, ni de, lo, de la comunidad internacional ni de Sergio, ni de la mamá de Sergio, sino de las Naciones Unidas. Es un mandato que Colombia tiene, no es un consejo. No es algo que pensamos que de pronto sería más bonito, no. Es algo que nos toca hacer y es algo que no podemos hacer solos. Por eso es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional. Que sabemos que en Argentina también han luchado por eso, porque sabemos que la ADA de pronto se hay suficiente a la hora de la capacidad de legal de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial Porque sabemos que en España también hay muchos retos para la aplicación del artículo 12. Entonces, esto no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer del apoyo de la, de la comunidad internacional, lo vamos a hacer con el Ministerio de Justicia, lo vamos a hacer con el Ministerio Público, lo vamos a hacer con la Procuraduría que está acá presente, lo vamos a hacer con la Academia, por ahí está la Universidad de Los Andes, también eh, acompañándonos en esto y por supuesto gritamos campeones en el Congreso esto y para los amigos de la comunidad internacional el proceso es que hay que pasar cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado, ha pasado uno vamos ahora a la, a la plenaria de la Cámara y tenemos hoy acá sentados al equipo maravilloso de Juanita Gobertus, nuestra congresista representante de la Cámara por Bogotá quien ha sido una líder Tremenda, se ha tomado este tema en serio eh, y esperamos que pueda sacar adelante este segundo debate en esta Legislatura. Eh, ojalá ojalá eh, Daniela Juanita nos tenga ese regalo de Navidad antes de acabar este año. Podamos ver que el proyecto de ley llega a, a un feliz término, por lo menos en el segundo debate, para que en un año volvamos a ir. Y, y, y diremos que era este empleado, sí, sí, sí, sí, sí, sí. pero que sea empleado. Y va a ser un compromiso sea, y, va a compromiso, y va a compromiso, estaremos todos nuevamente aquí con CERN. ¿sí? Esa es la idea. Entonces a todos muchas gracias por acompañarnos. Escuchamos a los compañeros de, de la Procuraduría. del de Alma por <risa> bueno, gracias. a todas la la la eh, no okay. las Buenos que Buenos días. Buenos días. Buenos días. que a de de That's yes. my está la de la la, dida, la pandemia, de la de humanos, la de salud, la de para que en de ¿qué Yo creo que lo más importante es celebrar que vemos desde el Ministerio de hay una decisión, la voluntad política de avanzar, de tomar decisiones. Creo que el país tiene una deuda histórica con este grupo de colombianos desde hace mucho tiempo y yo sé que se el día. Hay que avanzar en resultados, hay que avanzar en decisiones y hay que lograr eso. Un nuevo, común con todas las necesidades más importantes de la política. Si no es muy importante, quiero entonces que el Ministerio Público la República de un aliado, es un lugar que está una lucha de estos derechos y que trabajaremos incansablemente, articuladamente. Y al entrar ustedes se vean en el patrón de <tose> las que <tose> que Buenas tardes, voy a hablar duro, porque sé que el sonido está complicado. Buenas tardes, soy Juliana Bustamante, llevo 15 días dirigiendo el programa de ficción para la igualdad de la inclusión social y de la Universidad de Los Ángeles País. Y estoy feliz y me siento privilegiada de estar rodeada de tanta gente que se con el tema de Lo que tenemos es entusiasmo que hay desde todos los sectores y la Universidad de Los Ángeles desde de, de hace más de 10 años está metida en este tema. Estamos a la representación para mostrarles a por este proyecto, es la importante la dirección de la población. Y desde congreso tenemos la para apoyar para que la colección La el los asesores de la de los que están por muy bien, seguimos entonces con asesores. Averiana, y mi jefe trabaja en la Comisión Tercera de Cámara, el Partido Centro Democrático. Eh, bueno, ahora, ya para terminar, vamos a hacer la experiencia del centro Ideal, por supuesto. Eh, después queremos de invitar a nuestros eh, invitados eh, internacionales a que nos vayamos. Caminando hasta, hasta el palacio, hasta la casa de Carillo. Y después, se hace después un pequeño turno por la casa de Narín. ¿Te parece que rey de, de la ley? Perfecto. ¿Señor? Sí. ¿Dónde me mandes? ¿Dónde me Buenas tardes, soy Sergio Alejandro Araque de y tengo 33 años aunque estudié hasta no menos grado a un polario popular y luego en el tercera donde tuve el título de auxiliar en servicio de apoyo logístico o una sentencia judicial fui de de, de grado interdicto pues a mi madre me dijeron que si sí, que si sí. ello no su sucedía no podía su pensión de jubilación en ese proceso ni siquiera me preguntaron el nombre seguramente pensaron me tener no síndrome tan no sabía hablar, ni leer o escribir, como muchos piezas de persona con mi condición. Esa sentencia a ver tan interés, pues se me niega la oportunidad de decidir sobre mi vida, de, de los muchos logros de mi vida, es importante resaltar que la Fundación Pelparis me tuviera en cuenta en programa de oportunidad laboral que me ha prometido trabajar uh, desde hace seis años en una gran empresa como lo es Juan Parque Café como técnico preparador de vida, trabajo en el que soy muy feliz aprendo todos todo los días y siento inclusión social con los clientes que me valora mucho. Mi interdicción sin embargo me ha impedido tener un contrato directo de trabajo con la empresa. Como el que tiene mis compañeros y sueño con poder ganar un salario mínimo y tener, y tener un sitio de transporte público. Aunque estoy muy agradecido porque puedo trabajar y desarrollarme como persona. Me molesta además que para asuntos sencillos como un examen laboratorio y para otro por comercial de televisión fotos para una campaña publicitaria para abrir una cuenta de ahorro para responder en cuenta sea mi madre lo que tenga que firmar utilizando mi participación cuando son cosas que entiendo y en las que puedo decidir libremente eso me hace sentir que me trata como un niño yo puedo solicitar apoyo solo para asuntos realmente difíciles que puedan presentarse. La, la persona como yo somos responsables. Podemos lograr grandes cosas si nos dan oportunidades, si nos permite vivir dentro de la comunidad y si y sin discriminación. Gracias a los señores procur procuradores y a los invitados internacionales esperamos su ayuda para que cada día tengamos mejores oportunidades y se respete en nuestro derecho. Y... Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. ya viene creciendo Hace ya... De instituciones hoy en día tienen alcance a más o menos el 10% de la población con discapacidad intelectual en el país. De esas 13.000 personas que pueden llegar a tener una oportunidad de trabajo, pues nos falta mucho trabajo, y nos sentimos muy orgullosos porque hoy en día seis más de 600 tienen un trabajo formal, digno, con recursos, con capacidad de pensionarse, con las posibilidades de, de tener familia, porque además tenemos amigos de alarma que se han casado, que han buscado casa. Sergio, pues tiene este tema de la interdicción y qué maravilla que Para que la acompañe sí. Los dos son iguales Igual a sí, Con la cucharita la revuelven dos veces que Para que, que sienta el sabor del café Solo porque Además, pues gracias a este programa y al programa de amistades le hemos podido llegar a más de 190.000 personas a nivel nacional que han transformado su percepción de la discapacidad gracias a un capítulo como nuestro, con que Somos referentes a nivel mundial de los 50 países, Colombia es el programa más pues Muchas gracias, doctor. por no no, no esto café. Ah, sí, la es la barba. Y bueno, tomamos el café. Hay eh, detalle que nos ha da dado aquí. Vamos eh, a hacer un de... Y me parece que me parece. ¿A quién? ¿Y dónde te puedes decir por favor, por favor? Ah, bueno. ¿Cómo se ha venido ¿sí? el saludo? ¿Para que traiga la cámara a ver? La fequina ya está funcionando, fue a lo largo de trabajo, donde hoy decía mi compañero, que me dijeron lo que me costó, para que se convierta la sociedad civil y la sociedad civil, un mundo de civil, que en términos convencionales, eh, sobre todo en un artículo que define los apoyos y esto significó este, un mundo nuevo. Pero eh, hizo, hizo, falta, perdóname, ¿Hizo falta un trámite legislativo o fue una orden No, eh, fue, fue una orden de legislativos de que después se compartió en el Parlamento. Y en el Parlamento, donde se abrió, para la consulta popular y se hicieron en toda la región del país audiencias públicas. Entonces, la sociedad civil no tuvo la oportunidad de incidencia eh, en términos de capacidad Que nunca más, nunca más, volveríamos eh, a un régimen anterior. Nunca más. Después de ver lo que eh, la reforma, no hay un subyacrestino, ha provocado en, en, en la condición de ciudadanos activos de la reforma. Sí. y solo tenemos un sistema, es decir, la intervención tiene que permitir que proteger, entre comillas, a todas las personas. Lo que necesitamos es flexibilidad de instrumentos jurídicos flexibilidad de instrumentos jurídicos que permitan a cada persona ejercitar sus derechos en la medida de sus capacidades con los apoyos que sean necesarios. Algunos instrumentos serán judiciales, otros instrumentos serán extrajudiciales, otros serán informales, otros no necesitarán documentación, pero como eh, decía que citaba eh, la presidenta de los vales, que en a la protección de su patrimonio, se le ha de sus derechos. Eh, es que no se le puede privar de sus derechos el de sentido derecho de su capacidad. Y digo más: el ejercicio de su derecho a la propiedad o al patrimonio tendrá que hacerlo con los apoyos que sea necesario. Tampoco se le puede privar de su patrimonio en aras a la supuesta privacidad. Habrá que darle el apoyo necesario para que ejerzice los derechos en la vida que sea necesario. La capacidad jurídica eh, uh -huh. tiene que ejercitarse con esa comisión de apoyos. Que Exigen en la Resolución de Estamos todos, internacionalmente, en este proceso de cambio. Eh, se nos ha roto, eh, se nos ha cambiado toda la tradición jurídica humanista. Eh, tenemos que tener esa creatividad jurídica que permita resolver los casos que tenemos a día de hoy, dotar de esta sociedad jurídica de lo que nunca en a la supuesta producción de Guarda se extienda de la protección la, la sociedad jurídica es necesaria de la pero tiene que darse esa multiplicidad de instrumentos que tenemos a cada uno saludarlos y también en el mundo pues ya está muchas gracias a los invitados internacionales a las 4 de la tarde en el palacio por favor para darle a los clientes a los líderes y muchísimas gracias de verdad Espero que este no sea el, el, el último, el único proyecto que nos suba todo. a todos. ver, eh, ahí lo saben, <risa> <risa> Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a cerrar con la última demostración una ella sí, sobre la experiencia con Juan Juan y nos tomamos una foto oficial corporal de que se vaya, y foto, ah, foto, foto oficial de, de, legado, de legado? A este lado. Sí, ¿sí, si quieren tomar un la café misma? para ¿Y sí, ¿y vamos ahora,